Estamos en la Cámara de Representantes, hemos votado a nuestro compañero Germán Cardoso como presidente de la Cámara. La verdad que es un orgullo muy importante para el partido, luego de nueve años estamos volviendo a ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, con lo que ello significa. Y estamos muy contentos por Germán, porque es un joven que tiene, a pesar de su poca, corta edad, mucha experiencia parlamentaria, dos periodos como diputado, dos periodos como edil, mucha experiencia política y que eh, realmente ha hecho un discurso magistral, un discurso de un fiel representante de un departamento como lo es y de un, un departamento que mucho quiere como es el caso del departamento de Maldonado. Así que estamos muy contentos y eh, en las futuras semanas vamos a estar compartiendo mensajes junto a él para seguir este contacto permanente. Pero de la presidencia... de lo que se trata es que a pesar de nuestras discrepancias, logremos consensos políticos básicos para alcanzar aquí una sana convivencia y lograr entre todos que nuestra gente tenga la mejor calidad de vida ese es el único nombre que debemos tener y nos abrazamos con entusiasmo de esta actividad que no es otra cosa que la actividad de ser Servidores Públicos si logro poner mi humilde en esta tarea, que aquí, que me sentiré por demás que satisfecho. Los convoco con humildad, con diálogo, con respeto a trabajar en todos estos asuntos, en tantos más que se van a ir en todo el transcurso de este año. Los convoco a trabajar por todo esto. Muchas gracias a todos. ¡Viva la libertad!